Ok, bueno, eh, antes de iniciar, aquí en el, en el Google Classroom voy a postear una tabla que obtuve en una página que se llama Chemist Libre. Aquí posee los valores de entanquías estándar de, de formación, que vamos a estar usando el día de hoy. En la tabla más o menos es pues así, aquí tenemos diferentes sustancias. Y la que en este momento, en esta clase nos compete por ahora, es delta F de formación, delta F, la primera columna. Entonces hay diferentes distancias eh, con diferentes valores de entidad de formación. Para que lo tengan en cuenta en un momento cuando esos datos, el ejercicio no se los provea, eh, lo pueden obtener de esta, de esta tabla. Ah. Ok, bueno, listo, entonces eh, empezamos con ley de HESS, una aplicación de calorimetría. Para hablar de ley de HESS es necesario que nosotros recurra, recurramos a un concepto de la química que es el principio de mínima energía y las reacciones o en general, todos los procesos o fenómenos químicos que ocurren en la naturaleza tienen, de cierta manera, liberan energía o absorben energía. Son procesos endotérmicos o exotérmicos. Eh, la ley de Hess es lo siguiente, que el cambio en entalpía o el calor de una reacción química no depende de la ruta como no depende de cómo se lleva a cabo la reacción química, más bien depende de los estados inicial y final. Entonces podemos decir que la entalpía es una propiedad de estado, no una propiedad de camino. Esto que les estoy mostrando en la parte izquierda de abajo es un diagrama de, de superficie de energía potencial, en donde tenemos en un lado los reactivos, utilizando la teoría del estado de transición, hay una energía de activación, esto lo vamos a ver eh, en la cinética, y equilibrio hay una energía de activación que le permite al reactivo adquirir una conformación inestable que se denomina estado de transición en el estado de transición en un estado energético superior al de los reactivos e inclusive superior al de los productos luego ese esa conformación o, o la energía de activación produjo un cambio en los reactivos para convertirse en un, un tipo de, de estructura meta estable bastante inestable que luego va a liberar energía y va a convertirse en lo que nosotros de, de, conocemos como producto. Entonces, en una reacción química tenemos que los reactivos, utilizando la teoría de estado de transición, los reactivos adquieren una energía que se llama energía de activación, se convierte en el estado de transición, luego el estado de transición libera esa energía y se convierte en productos. Si nosotros queremos determinar el calor de esta reacción, eh, básicamente lo que debemos tomar es la energía de los productos y restarla con la energía de los reactivos y vamos a obtener este, este valor de delta G que está marcado ahí o delta H que también puede ser, estamos hablando en términos de entalpía ahora bien, como les decía, esta, eh, este, este valor de aquí este, energía de los productos menos de los reactivos no depende de qué camino tomó los reactivos para convertirse en productos en esta gráfica que ustedes están viendo acá, que estoy marcando en rojo una gráfica tridimensional de una superficie de energía potencial. Aquí tenemos los reactivos y acá tenemos los productos. Eh, si nosotros expandimos esta gráfica, más o menos, esto es lo que estamos viendo en la gráfica de la izquierda. Pero como les comento, la reacción pudo haber seguido por este lado, subir acá el camino más difícil y bajar y convertirse en los productos, lo que me representaría acá en una, una energía muchísimo superior al estado de transición que está ubicado acá. Pero si yo quiero determinar el, el calor de esta reacción, simplemente voy a tener que restar la energía de los productos como los reactivos. No depende, y voy a obtener siempre este valor que está acá, no depende de qué camino yo tomé para llegar a los productos. Depende simplemente de la energía de los productos menos la energía de los reactivos. No depende, el cambio total en entropía no depende de intermediarios ni de estados de transición, simplemente depende del estado inicial de los, que son los reactivos y el estado final son los productos. Ahora para hablar de eh, de ley de Hess, toca necesariamente hablar de la entalpía de formación estándar o entropía estándar de formación reconocida de ahora en adelante como el th sub F donde F indica formación y este 0, sub 0 super 0 indica eh, estándar condiciones estándar son una atmósfera de presión y bueno, en condiciones estándar a las cuales nosotros podemos encontrar estos elementos. Y la entalpía de formación estándar se entiende como esto, como la cantidad de calor que una molécula para formarse puede liberar o puede absorber cuando se está formando. A partir de, de elementos puros. Por ejemplo, aquí tenemos la formación de la glucosa, este que voy a marcar aquí. La glucosa tiene una fórmula molecular C6H2CO6, por ende, la glucosa para el cálculo de la entropía de formación estándar se obtuvo a partir de 6 eh, moles de grafito o de carbono en estado sólido, 6 moles de hidrógeno en estado gaseoso y 3 moles de oxígeno en estado gaseoso para producir un mol de glucosa en estado sólido. Ahora bien, si yo mezclo en un eh, reactor grafito, eh, hidrógeno y oxígeno, yo no voy a obtener eh, glucosa. Sí, para ello, para obtener el valor de la, los, de jugar con los valores de la entalpía estándar de formación, yo voy a usar la ley de Hess. Ahora bien, el signo de la entalpía estándar de formación indica lo siguiente. Si tenemos una entalpía estándar de formación negativa, quiere decir que la reacción para formar glucosa, exotérmica. Esta reacción libera exactamente 1273 mil, perdón, 1, 273 al entorno. Si tenemos un delta delta f negativo, positivo, perdón, quiere decir que la reacción absorbe del entorno esa ese valor o esa cantidad. Vamos a ver cómo aplicamos entonces la ley de Hess para el cálculo de entalpías de reacciones. Estas no son de formación, estas son de reacción. Por lo general, los ejercicios de ley de Hess me dan varias reacciones, y tenemos tres reacciones, y me piden que calcule el delta H de esta otra reacción. Recuerden que por convención reacción, la vamos a, re, a abreviar como Rxn, es lo que más o menos siempre ustedes van a estar viendo ya les comentaba, los ejercicios de ley de Hess por lo general siempre me dan diferentes reacciones con valores de entalpía de formación conocidas los valores son conocidos y me piden que yo calcule el delta, e, delta H de esta reacción que está marcada acá a partir de estos datos que tengo. repito, si no tienen los datos recurro a la tabla que está posteada en el Google Classroom entonces, bien para poder determinar el, la reacción a esta reacción, el valor del delta H de esta reacción que está marcada acá, yo debo usar, si me dan tres ecuaciones, tres ecuaciones debo usar. Aunque en algún ejercicio de, de mayor nivel, yo por lo general le doy muchísimas reacciones y ustedes deberán escoger cuál de esas reacciones van a utilizar. Pero de momento, eh, entendamos que para resolver o para calcular el delta H, de esta reacción de combustión del metano, debo usar todas las que están escritas acá. Entonces, lo primero que debo hacer es identificar cada una de las moléculas que hacen parte de la reacción. Entonces, esta reacción tiene un mol de metano, dos moles de oxígeno, un mol de dióxido de carbono y dos moles de agua. Entonces, empezamos por el metano y ubico en esta, de estas tres reacciones que están acá, ¿Cuál tiene metano en su composición? O en su ¿Cuál tiene metano de estas tres? Obviamente, esta que está aquí arriba no tiene metano. Esta que está acá abajo no tiene metano. La segunda, que estoy marcando aquí con un asterisco en rojo, tiene metano. Aquí lo estoy marcando. ¿Sí? Pero el metano, en la ecuación que yo deseo determinar, está en los reactivos. Estos que están acá son reactivos, estos que están acá son productos. El metano hace parte de los reactivos de esta reacción, pero acá están los productos, acá en el metano están los productos y aquí están los reactivos. Tengo un, va, un problema y necesito entonces que el metano aparezca en los reactivos. Lo, para hacer esto, tomo esta expresión que está aquí y la invierto. Es decir, ahora el metano, al yo invertir esta reacción, el metano va a aparecer en los reactivos y el, tanto el carbono como el hidrógeno van a convertirse en los productos. Al invertir la expresión, también debo invertir el valor de delta F. Es decir, si yo invierto esto, delta F ya no va a ser menos 75, sino más 75. Entonces voy a proceder a utilizar esta y a escribir la ecuación eh, invertida. Entonces tenemos CH4. Voy, voy a obviar los... Eh, bueno, es H4 gaseoso, produce carbono sólido más 2H2 gaseoso. Y el delta F, delta F, delta HF, de esta reacción, aquí lo voy a colocar como más 75. Y listo, ya lo, de momento lo que he hecho es tomar esta expresión, esta ecuación química, invertirla, para que obtenga para obtener la misma eh, metano, en los en el metano en los reactivos ahora me fijo en el siguiente elemento o el siguiente compuesto o molécula de mi reacción química y me encuentro que es el oxígeno dos moles de oxígeno y está en los eh, reactivos entonces debo ubicar una de estas expresiones que están acá que tenga oxígeno en los reactivos. Además de eso, eh, debo notar lo siguiente. Esta expresión que está aquí, que yo anoté, la que invertí, ahora me está produciendo carbono sólido e, y dos moles de hidrógeno gaseoso, que no están en los productos. O sea, yo debo propender ahora, no solo por agregar el oxígeno, sino por eliminar estas moléculas, que no hacen parte de mi, mi reacción objetivo. Entonces voy a tomar una que tenga carbono sólido, y la voy a escribir para poder eliminar este carbono sólido. Entonces voy a tomar esta expresión que está acá, que tiene carbono sólido, aquí el carbono sólido está en los reactivos, y acá el carbono sólido está en los productos. Entonces voy ahora a tomar la expresión número 2, perdón, la ecuación número 1, voy a tomar otro color de lápiz, Voy a tomar ahora la ecuación química número 1 que tiene carbono en los reactivos para poder cancelar este carbono que está en los productos. Entonces, no necesito invertirla, simplemente la escribo tal cual como está. Entonces tenemos carbono en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso produce dióxido de carbono gaseoso. Y tiene un delta F de menos 394. Si yo sumo estas dos expresiones de momento, este carbono sólido, con este otro carbono sólido, se van a cancelar. Y ya me está apareciendo el dióxido de carbono que sí lo necesito en los productos. Ahora, necesito agua en los productos. Y ninguna de estas dos expresiones que he usado, ni la primera ni la segunda, tienen agua. Ahora, de estas dos, de estas tres, la última que queda es esta, y noto que tiene agua... En estado eh, líquido, entonces, no, no, sale, no sale, es decir, como tiene agua en los productos. Y acá necesito agua en los productos. Entonces voy a tomar esa misma expresión, cambiar el color del lápiz, eh, verde, y la escribo tal cual como está. Entonces, eh, esta expresión tal cual como está sería entonces 2H2 gaseoso más oxígeno gaseoso produce 2H2O esta estado está gaseoso vamos a dejarla en el mismo estado de gaseoso y el delta F es menos 572 kilopulios esto está en kilopulio ahora lo que yo procedo a hacer es a realizar una sumatoria de todas las ecuaciones químicas que escribí voy a realizar una sumatoria de todas las ecuaciones químicas que escribí para ver si obtengo esta ecuación que es el objetivo. Estoy seguro que la voy a obtener porque ya usé las tres que me dieron en el orden que me habían dado. Entonces, primero que todo, el carbono sólido que está acá, se cancela con este carbono sólido que está acá. Recuerden que si está al mismo lado, bueno, vamos a escribirla toda completa y luego miramos qué es lo que cancelamos. Entonces tenemos que la primera es el metano, CH4, gaseoso, más... La segunda ecuación contiene carbono en estado sólido, más oxígeno en estado gaseoso, más la tercera tiene dos hidrógenos, más un oxígeno. Esto produce, entonces en la primera se produce carbono sólido, ese carbono sólido, más eh, dos moles de hidrógeno, más en la segunda se produce dióxido de carbono. Más en la tercera se producen dos moles de agua. Listo, esta es la sumatoria de todas estas esta y estas ecuaciones escritas de manera tal que ahora voy a ver qué elementos o qué compuestos puedo cancelar. Si están en los reactivos y los productos, los puedo cancelar. Tengo un carbono sólido en los reactivos, tengo un carbono sólido en los productos, esto lo puedo cancelar. Oxígeno, tengo, bueno, tengo oxígeno acá, acá no tengo oxígeno, eh, hidrógenos tengo dos acá, y acá tengo dos también, los puedo cancelar, y ahora aquí tengo un mol de oxígeno más un mol de oxígeno, sería dos moles de oxígeno, ahora la reacción completa sería la siguiente, metano, CH4, más uno más uno, dos oxígenos, produce metano, bueno, pero se perdón, dióxido de carbono, CO2, más eh, dos moles de agua. Y esta reacción que está aquí es exactamente esta misma que está acá abajo, y obtuve eh, la reacción como la esperaba a partir de estos datos de las ecuaciones químicas. Ahora, el delta H de esta reacción va a ser igual a la sumatoria de, estas, de estos valores de delta H, entonces 75 positivo, menos 394, menos eh, 572, esto da aproximadamente menos 800... ¿Quién realiza el cálculo, por favor? Menos 800... 75 menos 300 891 menos 891 entonces la delta H es menos 891 90 kiloculios por mol. Entonces, de esta manera, con estas tres ecuaciones químicas que están acá, que están acá, obtuve la reacción química que estaba buscando y pude calcular la entalpía de formación o de esta reacción. Rx. Bien. Así es que se usa... Eh, la ley de GES para poder calcular en tal pie de reacciones a partir de otras reacciones conocidas. Ahora, aquí eh, voy a hacer una salvedad un momento, ya esto voy a borrarlo. Eh, suponiendo que no tenga, qué sé yo, que yo no tuviese esta expresión que está acá, y si en algún momento necesito usar, necesito oxígeno y aquí tengo un 2 y acá solamente hay un oxígeno, yo multiplico toda la expresión por 2 para poder obtener dos oxígenos acá en el momento que los necesito Ahora, si acá hay por ejemplo 1, eh, ¿sí? y acá había 2, lo que debo hacer es dividir esta expresión entre 2 para poder obtener uno solo acá. De esta manera se utiliza la ley de Hess para poder determinar el de reacción. En la próxima sesión vamos a tener más ejercicios prácticos para poder eh, interpretar mejor esta, eh, esta nueva ley. Bueno, esta ley que ya se conocía, pero es nueva para ustedes, que se denomina ley de Hess. Y de todos modos, acá hay datos... Eh, correspondientes a entalpías de formación estándar para diferentes Entonces, Vamos a, a intentar calcular la entalpía de formación estándar para esta reacción a partir de los datos que están ahí. Entonces, eh, voy a llevarme esto para eh, la página. Voy a pegar esto acá. Entonces yo voy a determinar eh, la entalpía de reacción, delta, delta H de reacción, de esta expresión. ¿no? Obteniendo los datos de la tabla. Entonces la entalpía de una reacción va a ser igual a la sumatoria de las entalpías de formación estándar de los reactivos, perdón, de los productos... menos la sumatoria de las entalpías de formación estándar de los reactivos. Entonces tengo productos, acá, y okay, tengo reactivos de este lado. Ahora, para determinar, voy a hacer la sumatoria de los productos, entonces, si no tengo ecuaciones químicas auxiliares para trabajar, utilizo la tabla, la tabla que les comenté que está posteada acá. Entonces necesito ubicar en la tabla perdón, ah, perdón. el dióxido de carbono, CO2, en estado gaseoso. Entonces voy a buscar en la tabla cuánto es el delta H de formación estándar del CO2 en estado gaseoso. Entonces me voy a la tabla y busco carbono, carbono, carbono. Entonces voy a llegar al carbono y voy a ubicar el CO2 gaseoso, el CO2 gaseoso tiene un valor de menos 393.5, entonces ese dato es el que voy a escribir, menos 393.5, ya regreso a las unidades, esto es kilojulios por mol, kilojulios. Listo, ya tengo uno de los productos, el dióxido de carbono, ahora voy a buscar el agua, en estado gaseoso entonces voy a la misma tabla porque el agua debe estar con el hidrógeno con ese con hidrógeno acá plomo litio magnesio mercurio, níquel, y este que está el agua en estado gaseoso es menos 241 voy a aumentar un poco 241.8 entonces delta H formación estándar del agua en estado gaseoso es menos 241.8 0.8 Entonces desde el momento ya tengo todos los productos debo realizar la suma de estos dos y voy a determinar ahora el de, la sumatoria de los reactivos. Esto que está aquí es productos. Ah, pero, pero, pero. Esto es para una sola molécula de agua, ¿no? Como aquí hay un 2, eh, este valor debo multiplicarlo por 2. Debo tener en cuenta que esto debe ir multiplicado por 2 al realizar la sumatoria total. Ahora voy a determinar los del H de formación para los reactivos. Entonces, el delta H de formación para el metano CH4, va a ser igual. Busco la tabla. Metano está arriba con carbonos. Ahí ven metano. Aquí está, el metano gaseoso tiene un valor de formación de menos 74.6 menos 74.6, que lo pulido por mol, todo esto está por mol, y ahora voy a buscar el delta, delta F, el H de formación estándar del oxígeno. Los elementos que están, casi siempre los elementos que están en estado puro tienen un valor de delta H de formación estándar 0. Voy a encontrar que para el oxígeno puro va a ser igual a 0. Entonces, como por ejemplo en el carbono, el carbono en estado del bueno, calcio, todos los elementos en estado puro tienen estado de de formación cero. Vamos a buscar el oxígeno. El oxígeno... está, el oxígeno O2... Perdón, este es el oxígeno eh, monoatómico. El oxígeno molecular O2 tiene un delta de formación de cero. Entonces esto es cero, que por mol... Ahora, debo realizar la sumatoria de, de delta H de formación de los productos menos delta H de formación de los reactivos. Voy a marcar acá. ¿Quiénes son los productos? Obviamente son los productos. Los productos son el dióxido de carbono, marcado acá, y el agua. Además de eso, los reactivos son el metano, marcado acá, metano. Y el oxígeno, Todos. Ahora, la ley de Hex me pide que yo realice eh, una sumatoria de lo que son los productos y se lo resta una sumatoria de lo que son los reactivos. Entonces, los productos son estos dos. Pero, ojo, como les comenté, el agua tiene un coeficiente de 2. Y esto es para un solo mol, un mol de agua. Entonces, esta expresión debe multiplicar por dos. Entonces, según la IDF, la sumatoria del, del, del H de formación estándar de los productos va a ser igual a la del dióxido de carbono, que es menos 393.5, aquí no voy bueno, a escribir kiloculios, más la del agua, Voy a colocarla en paréntesis, menos 241.8, no puedes, multiplicada, multiplicada por 2. Por esto, por 2. ¿Por qué? Porque aquí hay un coeficiente de 2. Por eso va este 2 ahí. Voy a pasarle para acá abajo. Por eso va ese 2 ahí. Ya tengo la de los productos. Ahora voy a centralizar el, la sumatoria de los H de formación de los reactivos. Los reactivos son el metano, menos 74,6 kilopulios por mol, lo bueno, escribamos por mol, más eh, delta H de formación del agua coloquemos el oxígeno, perdón, coloquemos el paréntesis, es 0, 0 kilojulios. Y esto debe ir multiplicado, ojo, que esto tenía un coeficiente de, con otro coeficiente de 2, pero igual es 0, pero de todos modos, para mejores prácticas, coloquemos el coeficiente. Este 2 viene de este coeficiente de 1. De todos modos es 0, 0 por cualquier cosa da 0. Y ahora, entonces, el valor de... Delta H de la reacción es igual a esa sumatoria que escribís ahí. Entonces, eh, esto sería, vamos a ver si me da a mí, los productos serían 241.8 por 2 más 393.5. 877.1 negativo. Bueno, estoy muy acá arriba. Igual a menos 877.1 kilojoules. Y lo que está acá abajo me va a dar igual a menos 74.6 kilojoules. Ahora el detalle de la reacción entonces es igual al de los productos menos los reactivos. O entonces sea, el de los productos es menos 877.1 kilojoules menos, abro paréntesis, los reactivos. Menos 74.6 kilojoules. A mi medio menos 800, no, menos 802.5. listo, bueno, este debería ser el valor exacto, porque ya está tabulado en tabla eh, en la tabla que habíamos visto acá pero cuando resolvimos el ejercicio por algún motivo, cuando copié esta expresión, no sé si se dan cuenta, el agua en este sitio está en estado gaseoso y acá me la está proporcionando en estado líquido. No puedo usar el mismo. Lo utilicé simplemente porque era una demostración. Pues de esta manera también se puede calcular la entalpía de reacción a partir de la tabla que tenemos allá. Estos son los reactivos. ¿sí? Este es el detalle de formación de los reactivos. Y este es el detalle de formación de los productos. Los productos, para productos, y este otros dos reactivos. Recuerden que menos con menos da más, por esto es menos 802 kg. Este el detalle de la reacción. De esa manera también se, se determinan los detalles de formación, o de reacción, perdón, a partir de tablas de DATCHE de formación. Entonces, en este momento usted está en la capacidad de determinar el valor o el calor necesario para... o el calor que produce cualquier reacción química que produce o absorbe cualquier reacción química a partir de la tabla que tenemos acá. Entonces, eh, vamos a determinar, ya para, para determinar... Eh, una reacción química por allí bueno, vamos a determinar la combustión no, su combustión fue lo que acabamos de hacer acá bueno, vamos a determinar la reacción de neutralización la ácido sulfúrico en una página esto entonces tengo la reacción de que el ácido sulfúrico H2SO4 más hidróxido de potasio produce una reacción de sulfato de potasio más eh, agua entonces para balancear esta expresión aquí debemos colocar un 2 y para terminar la de balancear colocar acá un 2 entonces a partir de esta reacción vamos a determinar el delta H de la reacción Utilizando la tabla que tenemos ahora, entonces debo, debo primero eh, determinar quiénes son los productos. Los productos son el sulfato de potasio y el agua. Y quiénes son mis reactivos. Los reactivos son ácido sulfúrico y hidróxido de potasio. No estoy seguro si esos valores están lo Vamos a empezar entonces con el sulfato de potasio. Tengo a buscar varios perillos, de brombo. El potasio. Aquí tenemos que el sulfato de potasio valor del tapio de formación de menos 143.7 esto me lo voy a determinemos ahora la del agua esto está, vamos a determinar que todo está en estado líquido el sulfato de potasio es sólido aquí colocamos el que este sólido el hidróxido también es sólido, el ácido sulfúrico es líquido, y el agua, eh, terminémosla como líquido. Vamos a buscar el agua líquida. Oxígeno. El agua líquida tiene un valor de 285.8. El agua líquida. Pero ojo que esa debe ir multiplicada por 2. Del otro lado tenemos el eh, ácido sulfúrico. Vamos a buscar el azufre, sulfur En cambio, aquí el ácido sulfúrico o acuoso en un valor de menos 909.3. El ácido sulfúrico. Y por el otro lado falta el hidróxido de potasio. Entonces, potasio... Hidroxide, creo que no está. Pero si no lo encontramos, simplemente... En Wikipedia, el hidróxido de potasio. La primera es la de ABK. Casi -E. un hidroxide. Por eso tiene un valor de menos 842.37. Incluso ahora, para determinar el delta H de esta reacción, entonces yo lo que debo hacer es sumar los productos. El delta H de la reacción va a ser igual a la sumatoria de los valores de entalpía de formación de los productos. Que sería la sumatoria del ácido sulfúrico. copia. Este valor, es el sulfúrico, más dos veces este otro valor, menos el, el sulfato menos el ácido sulfúrico lo aquí paréntesis el ácido sulfúrico vamos a darle un poquito a la izquierda más el hidróxido de potasio pero llevo un 2 allí Sería dos veces el hidróxido de potasio. Listo, ese sería entonces el delta H de esta reacción. Se determina de esa manera usando la tabla. Ustedes están en la posibilidad de determinar los delta H de cualquier reacción química en estos momentos usando simplemente las entalpías de formación que también están bien sea en la tabla que les comenté o están datos termodinámicos eh, en la internet sí. Sí. En bueno, la próxima sesión, le voy a dejar de grabar.